Hola, hola, buenas tardes. Aquí Somar comentando un día a la taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 2. La campaña con los caballeros de Caledor. Que recordamos, bueno, estamos aquí construyendo y mejorando lo que podemos nuestras estructuras y tratando de estabilizar un poquito, un poquito la economía. Vamos a plantar. Ahora mismo tenemos 4000 que podemos plantar por aquí. Hombre, mejorar a lo mejor aquí. Eh, las murallas Encantadas estaría genial en Numas Aparte, ¿qué más podemos construir por aquí? Nada Por el momento mm, mm, mm, mm. Vale, las llanuras de los colmillos A ver Vale, pues vamos a mejorar aquí en Numas Además me parece muy buena idea Vamos a mejorar la, las murallas Encantadas Es que eso de... Poder mejorar las murallas en cualquier sitio, yo pienso que va a ser nuestro fuerte. ¿eh? Nos va a dar muchísima ventaja en todos los aspectos y vamos a poder mejorar bastante. Vale. Este ejército lo tenemos por aquí. Aquí sacamos el otro día un ejército. Este. Es. Vale, que podemos reclutar. Vale, vamos a reclutar una más de arco. Perfecto, y lo tenemos por aquí. Y ahora vamos a ver dónde está la... Uy, uy, uy, uy. Ah, Por la inestabilidad de la región A lo mejor No lo sé Vale, bueno, a lo mejor había que, habría que subir El monte Aragno, sé, etc Aquí veremos cómo nos quedamos Porque la torre de Oreda tiene que aguantar O al menos tenemos que hacer que aguante Vale Mejoramos también aquí En Casabar, si no me equivoco A los dragones, vale, pero no podemos reclutar nada aún Vale Ok, perfecto, pues nada, tal y como estamos, veremos a ver cómo se queda Nagaron, porque van a llegar ya al ritual del Defensor, así que, nada, siguiente turno, sí, y vemos qué hacemos ya con eso. Bueno, básicamente no tenemos dinero para... nada. Nos pues lo hemos gastado todo. Vale. Es eso, es que estos turnos que estamos teniendo ahora al final es aguantar, conseguir eh, fragmentos de... De monolito y... Tratar de llegar al quinto... Al quinto ritual Lo que pasa es que es eso Nagaron como se anexionó Todo lo de la otra facción del fosos Oscuros Porque seguramente hicieron una confederación Han pasado a sumar por cada turno Una barbaridad de fragmentos de monolito Seguro ¿Vale? mira luego cada vez está más cerca ¿Nosotros ahora mismo cuántos tenemos? 4.400 más, A más 35 por turno Tampoco es tanto Vale. Bueno, Numas está ahí. Construcción y Numas. Sí, a nivel de orden público está súper bien, siempre. Vale. ¿Qué queremos aquí? ¿Queremos poner un paseo? No, no, no, no. Es que no queremos poner un paseo. A ver. Aquí que podemos construir. Vale, mejorar a Antoch. A nivel 3 está bien. Vale, podemos plantar aquí la torre. Perfecto, que nos llegan 4 turnos. Me gusta. Además, por 900 no podemos hacer nada. <ríe> Además, por no podemos hacer nada. Uh, vale. Podríamos enfrentarnos a este ejército que yo creo que deberíamos reventarlo. El de Malustar Blade. El problema viene aquí cuando venga... De, después, cuando venga este ejército por aquí. Puf, veremos cómo está. A ver. Oh, oh, oh, oh. Ah, bueno. Bueno, la está apretando por este lado. Mm. Vale, vamos a asediarles. O, o vamos a ir a buscarlos más bien. Aquí es que no quiero construir nada porque esto es tierra perdida. Vale. Vamos y ir Imrik. Con el resto de la tropa a ver qué tal. Decisiva. Ah, porque nos apoya el asentamiento. Pues vamos a simularla. Vale, perfecto. ¡Puah! nos has reventado todo el ejército. ahí ¿eh? Y 4.000 al bote. Vale, vamos a tirar por reposición. Y vamos a la costa de serpiente. Vale, un amuleto de ópalo. Vale, tú puedes subir de nivel. ¿Se ha hecho inmortal ya? Sí, ya tiene inmortal. Vale, pues vamos a meterle difícil de dar. Ok, ¿tiene tiene algo añadido no? Pues vamos a aprovechar. Escudo encantado. Proyectiles, defensa. El yermo de la Discord está muy bien. Vale, vamos a aprovechar y vamos a ponerles este tipo de cosas a esta gente Porque si los tenemos ahí, los tenemos parados Pues, ¿para qué tenerlos parados pudiendo tenerlos equipados, no? En alguien Vale, vale vamos a poner las proyectiles, perfecto Este está equipado, ¿no? Este hombre está equipado, vale hostia, está equipado, madre mía que se está equipado Vale, no vamos a gastar el dinero ahí, como hemos dicho Vamos a dedicarnos a mejorar todo lo que tenemos ya aquí en casa a ver vale vamos a subir el monte Aragnos, que esto no deja de ser dinero generamos fragmentos de monolito que está muy bien aquí gorgazán qué podemos construir aquí dímelo para sacar águilas o leones us, us, us, us, us, us. No, bueno, oye El campamento de milicias y empezar aquí A, a lo mejor a sacar guardia del mar de Lozerna Está bien, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí Un campamento de milicias, en dos turnos lo tenemos y, y vamos a seguir mejorando Por ahí, aparte tenemos mil más En la pirámide negra, podemos construir algo Vale, eso está a punto de subir Esto está, Estaría bien, pero no hay dineros Vale, no Por el momento no interesa Esta, Sabemos que estamos en negativo Pero ahora con el cambio este Deberíamos a lo mejor ponernos en positivo ¿Puede ser? Puede ser Bueno, lo veremos en el próximo turno No pasa nada Vale, aquí en Vagar ¿Qué más? Es que Vagar no suele ser Sitio de asedios Vale, vamos a ahorrarnos los 1700 Porque como Naganon está cerquita de llegar Lo que es que tampoco veo Cuántos fragmentos de monito Generan ellos por turno Entonces eso mmm, me, me fastidia un poquito Vale, ok, listo Pasamos turno, ahorramos 1400 Bueno, aquí en el sur no tenemos nada más que hacer no No, vale, vale Vale, perfecto, pues nada Siguiente turno y listo. Estamos ahí haciendo una buena contención con el ejército de Imrik. Pero esto no lo subiremos para el norte, ¿eh? Nada más llegar... Es pues eso. Yo pienso que es el, el punto clave donde debemos aguantar en esa pequeña zona. Y ya a partir de ahí sin problema para arriba. Volveremos a nuestra zona cuando hagamos la invocación del quinto ritual. Y ya está. Ahora es eso. Forzar guerras o forzar batallas para sacar... Dinero... Y financiarnos y ya está. Porque literalmente pasamos por encima. Vale. El rito se acaba. Invocación de Eldarazor. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos 5.000. Ok. Algo que podamos construir que esté bastante bien. Es que a lo mejor aquí en el sur no nos vale tanto la pena. Uy, aquí tenemos cosas por mejorar. Venga, dale. Ahí. Vale, vamos a ponerle fuerza del arma Que esto siempre está bien Para penetrar armaduras O al menos hacer más daño con armaduras uh, Vale, aquí Vale, taller de lapidario Vamos a plantar esto aquí en la, vale, la media negra de Nagas el paseo Para meterlo a más 5 Perfecto, y esto lo pondría en positivo Kemri continúa bajando Eh, pues me queda poquito para el excedente de población Aquí en Kemri, eh Vale, que empieza a estar en, en positivo Me gusta Además, aquí que vamos a añadir As de los cielos, águilas gigantes y dragones Vale, me lo quedo es una lástima que no puedan sacar ni águilas, ni gigantes, ni dragones, pero mira. En próximos turnos. Está bien. Dentro de cuatro vamos a empezar a sacar una pasta brutal. Más aún. Vale. Listo. De hecho, vamos a viajar con esta hasta la pirámide negra en Nagas gas. Ponemos aquí la zona un poquito en positivo. Porque esto independientemente. ¡Uh! A menos 14 ha bajado. Vale. Vale, pues vamos a subir esto a positivo y ya está. Vale. ¿Llegamos en un turno hasta allí? No Y esto es imposible Turquía Totokía... Bueno, una guarnición de nivel 1 Este ejército tampoco es que... Es mal X, pero bueno No es que sea tan, tan, tan potente No lo sé Bueno, aquí están sufriendo ellos Les van a asediar Con que hagamos tiempo Me vale Está bien así Literal, ni nos preocupamos Vale, vamos a movilizarnos a la Torre Dorada Volvemos para allá y listo. ¿Tecnología estamos investigando algo? No, literalmente no, porque no tenemos nada que investigar. Pff, vale. Está bien, supongo. Vale, y nada, pues ya lo tenemos todo, listo. Vamos a pasar al turno siguiente y a ver qué tenemos. Es eso. Poco a poco a ver qué se da O sea, literalmente quiero que pasemos los turnos rápido Para conseguir llegar a ese a ese ritual No quiero aventurarme en, en más batallas Ni nada por el estilo Lo que haga falta para solucionar Y punto Es que es la tensión ya Estamos ahí llegando al, al punto álgido de la campaña Es el final ya Y miedo miedo me da con Tal y como están ellos con el ritual pero... Uf. Uh, qué ocurre! Alianza militar. Se me cuidan. ¿Están en guerra con alguien? No. Vale. Vale, vale. Pues me gusta. Gilles el paletón me decía que aceptara. Vale, pues nada, perfecto. ¡Ojo! ¿Qué ocurre con vosotros? Alianza defensiva... Contra Hexotal. Pero yo soy aliado militar. Bueno, pues mira. Te... Qué fuerte que una facción así de saqueo haya crecido tanto. Vale. Ok, tenemos 3.000. ¿Qué vamos a construir? Es buena pregunta. Es que esto ya lo he dicho No En la pirámide negra ¿Qué podemos construir aquí? No No No Tampoco Tampoco Es que no es Tampoco útil aquí construir Porque la muralla ya la tenemos Al 3 y todo No que no tiene muralla Pero necesita subir al 4 que Eso es importante Y aquí Vale, vamos a subir El paseo al. Sí, perfecto. Y. Uf, Galvaraz es que Galvaraz necesitaría subir al 4 y, y construir la muralla. Pero claro, vaya faena. Llegar a esa, a esa tesitura, a esa situación. Vale, aquí. ¿Qué más vamos a añadir? Nada porque no tenemos dinero. Literalmente. Vale. Vale, vamos a esperarnos a nuestro turno. A que suba un montón la. La de esta, aquí, como tiene que bajar despacio, de tampoco me preocupo. Vale, en... Vagar, ¿dónde está? Vale, Vagar es esta del norte. Vamos a meter... Oh, no puedo... ah No puedo poner el paseo, no me gusta eso. Eh. Vale, hay movimiento por aquí. Totokia Le están dando mucho pal pelo. Vale, vamos a viajar a la costa, la serpiente, sí. No disturbances. Oh, oh, oh, oh. Dragon Prince. Vale, esperaremos Pero vamos, quiero acabar de viajar hacia el sur Y conquistar el Teotokía ¿Podemos reclutar aquí un señor? No, la verdad es que no Vale, pues nada eh, Con los movimientos hechos Siguiente turno Y vemos a ver qué tal Está bien, está bien que estén, que estén apretándole las tuercas a esta gente Ixuatal Tlaqua. Uy, buh, ese movimiento ahí Nagarond, vale Facción encontrada Ciudadela del Anochecer Miedo, mira eso Vale, bien, él se está replegando Él se está replegando, bien, bien, bien Eh, por qué no Acceso militar concedido. Perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale. Rango obtenido. Eh, no llega a la inmortalidad. Vale, pues vamos a ponerlos eh, aquí. Vale, eso es. Costa la serpiente, podemos construir algo que no queremos ahora mismo. Bueno, en verdad, una torre vigía. Si a Teotiquía llegamos. Vale. Vamos a hacer este ataque. Que es nada. Una ciudadela nivel 1. Perfecto. Autoresolución. Pasamos por encima. Maravilloso. Un montón de dinero, por favor. Solo. Ocupamos. Qué feo me ha parecido que no... Vale Vale, el 28 Perfecto, y tiene buscador de adversarios Me gusta Master of Costa la serpiente, lo queremos subir Es que es por meter la ciudad de la Espera, espera, vamos a coger el, el, Los dineros y vamos a utilizarlos Bien, vamos a ser listos Vale, en Antoch aquí vamos a meter El paseo Ah, bueno, vale, la plaza. Eso me gusta. Aquí, en la pirámide de Negra de Nagash. Vale, la plaza ya se está construyendo. En Kemri. Vale, eso está listo. No más... Unas... Es que eso todo vale una cantidad de pasta exagerada. Vale. Casabar, 2000. En esta región, en la llanura de los colmillos, vamos a meter un paseo. Ah, no, otra plaza. No, la llena de los colmillos no En vagar sí En vagar sí Vale, perfecto Vale, vagar Es que vagar no suele ser fruto de asedios Antoch, en cuanto suba a Antoch Sí que le vamos a meter una ciudad de la de esas Le vamos a mejorar la muralla Vale, y esto creo que lo vamos a dejar estar Sí, sí, sí, sí, vamos a ahorrarnos esos 1300 que nos podemos ahorrar, nos los ahorramos y para adelante. Vale, aquí ya estamos en más, en 66, aquí está empezando a bajar, vamos a movilizarnos solo por el hecho de... Exacto, de subir el, el orden y ya un turno y bajaremos hasta aquí. Vale, vale pues vamos a meter una plaza en la lleno de los colmillos ¿Dónde está? Aquí Vale, perfecto Y así vamos a ir subiendo el orden de la región Me gusta Nos quedan 700 Vale, vale, vale, vale Está bien O sea, estamos apretando bastante Me gusta Más 35 por turno Vale, siguiente turno A ver Ahora sí, ahora sí que hay que ahorrar, ahora sí que hay que ahorrar. Acabar de formar ejércitos, plantar ciudadelas, porque ya en breves somos capaces de de de construir, o sea, de, de reclamar el quinto y último ritual. Vale, han comenzado el ritual, vamos a invocar un ejército. El gran vórtice fluctúa. Oh, con suerte tenemos una de sus ciudades aquí. Una de las ciudades del board, del ritual las tenemos por aquí cerca. ¿Os imagináis? Sería maravilloso. O sea, haríamos que no pudieran eh, convocar el ritual. ¿Dónde? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tienen una. ¡Hola, oh, Nagarón! Es todo esto, eh. Se me cuidan. Tienen una ahí. Otra. ¡Oh! Es esta. Y la otra, ¿dónde está? Está muy al norte Oh Ah, no, vale, esa es la conexión con el vórtice O sea, son, es esa, esta Y esta de aquí uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, perfecto, maravilloso Fantástico Vamos a ir a muerte A por esa A por esa Ciudadela Vale, quizá aquí molestando. Vale. Paso uno, vamos a romper. Uh. Literal hemos perdido el turno por el movimiento gratuito del... Oh, odio esto. Vale, torre vigía. Dos turnos. Vale, me lo quedo. Sí, yo creo que soy capaz de pararlo. La torre dorada, ¿cómo está esto? Bien, vale. Vale, ahora bien. Ahora bien, eh, ¿cómo está? Uh, menos 11, tú. Vale, la pirámide negra de Nagas. ¿Qué podemos construir aquí? Nada. Vale, no. Eh, vamos a obviar turnos. Cuatar. es que a Cuatar no me hace falta viajar. Vale, vamos a viajar ahí para bajar a vagar. Eh, no, Numa está muy bien Gorgazán ¿Puede, Podemos volver a construir aquí en Gorgazán Vale eh, Perfecto, el campo de reunión sí que lo quiero Y vamos a empezar aquí a sacar Guardia del Mar de Lozern. A Piñón Bajaremos también con este ejército un poquito más A la región de Casabar Y ya está Y a ver si con Imrik somos capaces de tumbar esto Llegar aquí... Yo quiero que tumbemos Eso Además, haremos una invocación de estas 20 turnos Se me cuidan Vale Perfecto Finalizamos Y para adelante Vale Uh, sirvientes del caos Con que no me ataquen a mí, suficiente Pero vamos nosotros lo tenemos claro, ya. Mira, este se ha metido aquí para arriba para coger estas regiones de aquí. Que son dos ciudades. Oh, asaltar unidades contra Imric, malo. Eso está feo. Vale, vale, ¿qué ocurre? ¿Qué queréis? Alianza defensiva. Vale, sí, sí, perfecto. Vale. Vale. Vale, esta es la asaltar de éxito. Eso salvaje, vienen los orcos, no los sofisticados que ponen las fortalezas en las capturadas, sino los chicos más asilvestrados que pululan en las tierras y en el sur. Si una horda nómada de orcos salvajes superpendencieros está cerca y podría amenazar tus fuerzas. Mejor que hagas algo con esas hordas. Uf. Esta gente Vale Vale Uf, Es que aquí él se ha juntado Con... Oh, oh, oh, oh. Pues está abajo eh. Yo creo, creo que no es capaz de apoyarme Vale Vale Nos esperamos A ver, ¿qué vamos a poder construir nosotros? Vale la pena que mejoremos el paseo Estamos a menos uno La llanura de los colmillos a nivel 3 Nos proporciona un fragmento de monolito Ah no, nos sigue facilitando lo mismo Pero aumentan los ingresos Sí, un poquito aunque sea Vale, eso está bien Vale, vamos a meter aquí la torre Vale Y nos quedamos con mil de presupuesto en La pirámide negra Poco podemos hacer, pero bueno Vamos tirando a positivo. Que Dios, le queda un montón para el excedente de población. ¿Qué nos falta aquí? Vale, o sea, nos falta simplemente el, el dinero. Pues espérate, porque lo conseguimos ahora. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues nada. Está más que claro lo que necesitamos. Emric no llega? ¿Por qué no llega? Dragon strikes. Eso está muy mal Vale Y esto está peor aún Porque me hubiera gustado Coger este o este Por ejemplo Vale Estamos un poquito expuestos A lo que sea que ocurra Ahí Vale Vamos a gastarnos el dinero entonces Y vamos a plantar Ah uh -huh. P ¿Puedes plantar dos paseos? Qué raro Vale Es que, eso claro, tenemos ahí paseos a nivel 1 Que no podemos mejorar por la falta de dinero Y aquí lo que puedes plantar es literalmente basura Que no nos hace, o que no nos interesa por ahora Vale Vale, pues nada Vale, siguiente turno y para adelante Eh... vale Aquí tenemos la de coste de construcción Vale, aquí tenemos la de crecimiento Sí o sí, porque lo necesitamos Vale, ¿y aquí qué tenemos? La tasa impositiva Vale, hombre, con lo que nos estamos echando a construir Yo creo que esto vale la pena Lo cambiamos ahora, vamos a reducir los ingresos Pero bueno Vale, y con esto probamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hombre, yo creo que no nos hace falta invocar o, o reclutar o financiar una nueva facción de elfos Teniendo en cuenta que vamos a poder reventar a estos elfos oscuros en la zona sur Así que... Nada, además van a sufrir por todos lados Pero además de verdad O sea, tienen una extensión de tierra tan vasta que es que si los podemos limpiar desde aquí, desde el sur... Pff, no, no, no, no, no. Vale, que comiencen los juegos, compañero. Población feliz, me gusta. Uff, ha crecido, ¿eh? Uh, vale. Peligro, peligro. Vale. Vale, vale. Bueno, a ver, esperarse. Tenemos 5.000. Ah, vamos a lo importante. Kemri. Eso es. Nivel 4 de Ciudadela en Kemri. Nos quedan 1.300. No más. No quiere nada. Vale. ¿Qué le queda? Dos turnos. Vale. Ah, vale. Ya tenemos esto completado. Normal que se haya notado el cambio. Vale, aquí. O a nuestro propio héroe. Vale, vale, vale. Podemos hacer que suba de nivel. Me gusta. Mantenimiento de todas las unidades del ejército. Menos 8%. Maravilloso. Esto al fin y al cabo se traduce en ingresos. Porque es dinero que dejamos de pagar a las tropas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Vagar. Esto sigue yendo negativo. Vamos a meterle. Eh... Vale, aquí en Antoch eh, La Columnata Mejor estabilizar, porque no deja de ser dinero Entonces mejor estabilizar eso Y ya está Vale, perfecto, facción encontrada, caza-muerte No, es... Um, y... <risa> situación muy dispersa Y aquí es que no me la quiero jugar Porque va a ser duro Porque si no, esto qué es Nivel 3, eh Y es que el problema es que no tengo como un pre, una previsualización de. Okay, aquí. Vale, pues no, vamos a ver aquí. Y ya está. Nos guardamos en Turquía y vemos a ver él hacia dónde se quiere mover. Podríamos ir a atacar a la Torre de las Estrellas. Vale. Ok, está bien. 186, vamos a pasar de turno. Vale, vale. Bueno, estamos mejorando. Está bien, me gusta. Me gusta. Estamos mejorando, estamos plantando ya toda la infraestructura para tenerlo todo estable, tener unas buenas murallas en los asentamientos o al menos los sitios clave. Tenerlos bien protegidos. O vale, talacua ha atacado a Nagaron en algún lugar. Me gusta. Bueno, ¿qué, uh, uh, uh, uh, ¿Qué pasa? Unirse a la guerra contra Caracthorn? Te lo voy a negar. Te lo voy a negar. Porque es que si tú no vas a atacar, poco estamos haciendo, hijo mío. Vale. Aquí, ¿qué tal está? Oh, pero claro, ¿no llegamos en un turno a atacar el templo solar o sí? Vale, me lo quedo. Vale, perfecto. Autoresolvemos. Nos bloqueamos. Tú, uh, tomar, ocupar o saquear. Vale, saquear. Saquear y me voy. Maravilloso. Esto es maravilloso. Claro, él se ha ido a defender. Claro, con alguno de sus ejércitos. Claro, no con todos. Vale, esto lo tenemos mejorado. Vale, lacerador. Fuerza del arma. Sí. Perfecto. Y en el mismo turno podemos atacar Obvio que no, vale Pero esto para mí son zonas que no O sea, me, me trae sin cuidado, ¿sabes? Las conquistamos y ya está Vale, vamos a mejorar las murallas de Cazabar al 6 ¿Queremos mejorar las murallas de Cazabar al... O sea, al 6, perdón, al 5 No, ¿verdad? Bueno, no, ¿verdad? Me refiero no es estrictamente necesario. Prefiero mejorar el resto de murallas. Por ejemplo, la pirámide negra de Nagas, sí. Que es, es un muy buen lugar. Vale. ¿Esto es tan negativo? Sí, esto es tan positivo porque tengo a este señor aquí. Vale, vamos a bajar a vagar. Mm, no. Vale, vamos a subir aquí una columnata. Perfecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Vale, podemos construir en casa bar. Vale, vamos a construir la forja élfica. ¿En casa, Bar? Sí, sin duda. Vale, para poder meter lanzabirotes, por ejemplo. Y reclutar unos cuantos lanzavirotes. Vale. ¿En vagar? ¿Podemos construir la muralla? Sí, perfecto. La torre vigía, me encanta. Numas, no. Gorganzán. No. Calvaraz, es que me encantaría poder poner ahí la... Vale, vamos a bajar a vagar. ¿Esto cómo está? A 52 positivos, 41. Vale, vamos a llevarnos nuestras fuerzas hacia allá. Y ahí ya. Perfecto, vale. Esto ya debería estar, de hecho. Esto ya debería estar. No, tenemos aún. ¿Qué le queda? Un turno, madre mía. Vale, ok. Vale, vale, pues nada, estando como estamos, es que ese, ese ingreso extra nos ha venido genial, vale, fin de turno, vemos cómo se nos queda la simulación después de este turno y ya con eso cerraremos el capítulo y nos despediremos que creo que se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, pinta bien, pinta bien, pinta bien, el siguiente capítulo ya estaremos ahí, ahí, a puntito, a puntito. Vale, es que Malek se ha tenido que mover, vale, se ha reagrupado ahí dentro, bien, por mí, genial, sin problema, nos iremos y ya está, o incluso te aserí y te reviento el ejército, bueno, no, es que eso, se puede poner una tesitura demasiado mala para nosotros, en la que perdamos mucho ejército por un combate que a lo mejor ni nos va ni nos viene, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque aquí hay fuerzas, ¿eh? Vale, ok. Bueno, lo que sea que tenga que venir, lo decidiremos en el próximo capítulo. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y lo de siempre. siguiéndonos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que están los dos en la descripción y comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguiéndose en Twitch, que abrimos puntualmente, de vez en cuando. Pero bueno, está bien tenerlo localizados.